saludos, todo bien con motivo de que el mundo es agresivo lleno de tentaciones y ataques del enemigo para deviarlo a uno de los objetivos se hace necesario cuidarse todo exceso es dañino ojo con eso modera o raciona el uso de todo en tu vida quería decirte simplemente que en materia de comidas aquí tú puedes comerte en las tres comidas los siguientes platos básicos primero arroz huevo revuelto y queso segundo arroz con carne y granos tercero bollos con mantequilla otra opción es algún otro día comer espagueti con carne y queso o inclusive espagueti con salsa de ajo y queso, a veces hasta pan con salchicha en la noche. Cuando vayas de compra, precisas caminar para encontrar las mejores ofertas y los precios más accesibles, pedir presupuestos, solicitar descuentos. Dígale al comerciante, ¿Estarías de acuerdo en bajarlo de 650 a 600 para así poder comprarte 3 ahora mismo? En esta dinámica de compras se requiere anotar en un papel todos los gastos que se hacen para analizarlos y minimizar el gasto próximamente. Busca la prosperidad, la próspera austeridad. Así como existe riesgo y la exposición al daño, también existe la posibilidad de abrazarse a la prevención al riesgo, alejarse de los focos de daño, ocuparse de realizar cosas distintas que te hagan permanecer en bienestar. Las actividades recomendadas son, primero, meditación bíblica para mantener la calma, Segundo, escuchar audiolibros de economía, venta de inmuebles, autoayuda, ver programas de bromas y escuchar audios de chistes. Tercero, hacer afirmaciones positivas para automotivarte y perfilar tu conducta. Cuarto, lava tu ropa, limpia tu ambiente y cocina para evadir influencias negativas quinto escuchar música instrumental dinámica positiva sexto leer temas de derecho administración venta inmobiliaria y cualquier otro que te guste séptima mejora cada día en todas las áreas de tu vida Octava. Mejora tu oratoria, dicción y maneras de expresión. ¿Ok? Hablemos de otra cosa. Vístase bien. Eso de andar feo por la calle es cuestión de por cero También use palabras positivas para expresarse. Las malas palabras y vulgaridades son expresiones de por cero Usted precisa decir, qué inteligente y habilidoso es ese señor, es una buena persona, una auténtica bendición para el mundo entero. Cuando ocurra lo que sea, cálmese y responda luego de un tiempo. No es necesario presiones ni alteraciones que dañen la salud de uno. La cosa buena que se va a sacar de este tiempo es que uno aprenda a andar en tranquilidad absoluta. Además, cuando estés hablando, procura decir dos palabras por segundo, aunque mejor es decir una sola palabra por segundo pero bien dicha. Cuando estés caminando, hazlo despacio para no llegar sudado. Aplica la parsimonia en tus gestos cuando los uses mientras hablas. Calma, todo el tiempo es tuyo. Puedes hacer todo calmado. Dios te bendiga. Escucha, tienes que tener más conciencia, ¿viste? Porque, oye, estás dejando esa esa agua hirviendo ahí y eso en cualquier momento, imagínate. Esa cuestión puede hasta incendiarte la casa. Entonces, ¿qué pasa? No hagas eso más. Y si lo vas a hacer, tienes que estar pendiente de la olla. ¿Entiendes? Ok.